Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video de tu coreana favorita Y si estás aquí por primera vez, hola, yo soy Hanna de Corea del Sur Y hago videos en español, como puedes ver He notado que muchos de ustedes disfrutaron de mis anteriores vlogs que les gusta ver ese tipo de contenidos así que por qué no hacer más videos así Este también será un vlog que les voy a estar mostrando algunos días de vida aquí en Corea Hace unos días fui al parque de diversión más grande de Corea del Sur que últimamente se viralizó, se hizo muy famoso porque justo BTS tuvo su presentación de America's Got Talent No sé si ustedes la vieron, yo sí y cuando la vi, me quedé como, yo conozco ese lugar. Y resulta ser ese parque temático que yo siempre iba desde pequeña. Dije, tengo que volver, tengo que ir. Tal vez los encuentro por ahí. Así que me fui, me fui en busca de las huellas de Vicky. en Everland, que es un parque de diversión, es un parque temático me encanta venir a este lugar, venía desde que era pequeña pero estoy más muerta que viva ahora, me he mareado horrible, horrible estaba de verdad a punto de vomitar, no sabía, no tenía ni bolsa ni nada, estaba a punto de vomitar en mi cartera sin chiste sin broma, todo el rato estaba como ay, feliz ya, ya llegamos aquí, estoy muy feliz. Saben que ese lugar ahí donde ven ese auto es donde BTS ha grabado su video de Dynamite. It's sunny most days. You'll never see the sky if you keep looking down. And if you take the wrong way, maybe you should stay instead of turning around. Con esta maquinita se compré el snap. Pero yo voy a comprar un chulo. Don't stay looking out the window. Ahora estoy en un telescopio, como decir un telescopio, porque tenemos que irnos a otra área que está bastante lejos. Estoy en el aire. The sun is setting down soon. You'll never see the stars when you're all in your head. You can find beauty in the night. hay así, para secarse, me estoy secando porque toda mi ropa está mojada. Ok, ojo. Un de capucha con sangre. Llegó el Shigan, la hora del almuerzo, nos fuimos a comer porque teníamos muchísima hambre. Todo se pide y se paga por estas máquinas, ya no te atienden las personas. Yo me decidí por comida coreana, venía esta sopa que se llama shiregi guk arroz blanco, kaktugi que es kimchi de nabo y tokalbi que es como una hamburguesita de carne. Hicimos un tour en el bus para ver todos los animales mamíferos mientras que el chico entrenador de animales nos explicaba Todo fue muy divertido, pero regresamos a casa muy tarde. Salimos de Everden, del parque temático, como a las 10 de la noche, pero de ahí hasta mi casa, que es en Seúl, se demora como dos horas. Además, había muchísimo tráfico, mucha gente, y en eso se pasó así el tiempo. Y cuando llegué a casa ya era la medianoche. Simplemente me lavé la cara, me hice mi skincare súper básico, básico, y de frente me fui a dormir, porque no tenía ni siquiera fuerzas para eso. Y hubiera sido hermoso si ahí los hubiera encontrado a BTS. Algo que no sucedió. Pero bueno, al menos estuve ahí donde ellos tuvieron la presentación, donde ellos bailaron. De hecho, había muchas personas que estaban ahí para tomar foto, para tomarse selfie. Yo también aproveché de tomarme muchas fotos. No sé cuántas fotos me tomé, pero sí hice mi mayor esfuerzo para sacar una buena foto. Y fue muy, muy divertido, aunque sí. Definitivamente ustedes también, si algún día vienen, visitan Corea, tienen que ir a Everland, a este parque temático que es actualmente el más grande. Hay otro en Seúl, en otras provincias también, pero este Everland es el más grande, donde hay más juegos, hay más que ver. Así que ya saben, ya saben que tienen que agregarlo en sus listas cuando vengan a Corea donde visitar. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do Flowers even mad about it Cause they can't blow like you don't I don't see a way around it Cause everything has led me straight to you It's nothing, no Baby, I'm outside Been thinking about you all night Been thinking it ain't right if you're Ahora en la mayoría de las cafeterías están usando esta cañita que es sostenible, es de bambú. You pick the station, sunrise, no destination No lie, I've been so patient Like winter, waiting for June I'm done and waiting for you Waiting for you Baby, I'm outside Been thinking about you all night Be thinking it ain't right if you and me Only see us in our dreams. I'm outside. Been thinking that you all night. que ya estoy sudada para ducharme me hice esta mascarilla últimamente estoy tratando de cuidarme más la piel de dedicar más tiempo en mi skincare aunque siempre lo hice mucho más porque como ya el clima se está poniendo caliente estamos entrando a verano cuando estoy fuera de casa prácticamente todo el tiempo estoy con mascarilla entonces creo que eso afecta mucho a la piel que nos salen granitos la piel se siente así irritada entonces que es muy importante el skincare últimamente. Pues por eso aproveché en hacerme otra vez esta mascarilla, me quedaré así unos minutos y luego me voy a duchar. Este es el outfit de hoy. Esta chaquetita es justo la que me compré en el mall cuando hicimos shopping. Es súper delgadita, súper ligera, muy fresca. Así perfecto como para este clima que ya estamos entrando a verano. Pero no, no suelo usar ropas así muy abiertas. No sé por qué no me gustan que sean así muy... Eh... Siempre prefiero ponerme un cardigan o una chaquetita, una blusa, una camisa, algo así. Entonces para mí está perfecto. Y el color el color es precioso a mí me encanta mucho este color es como un verde pastel no sé si así lo dicen o también lo veo como color menta ya ya no voy a hacer más fashion show aquí porque estoy con la hora tengo que salir celular, mi, mi pausa, mis cosas todo listo y ya